Hola, hola, buenas tardes Bienvenidos a todos ¿Cómo se encuentran? Bueno, vamos a esperar unos minutitos que se vayan conectando de a poquito Bienvenida, Adriana <ríe> Bienvenida Vamos a esperar un ratito, a que se vayan sumando de a poco. Vamos a estar haciendo una conexión muy, muy bonita en el día de hoy. Una conexión de sanación junto con mi hermana y compañera eh, Sabela. Así que bueno, vamos a esperar unos instantes. Ahí la estoy viendo, Sabela... Está ingresando. Bien. Bueno, vamos a mandarle entonces la solicitud, a invitarla. A ver. Aquí. Ahí está. Ahí te estoy mandando la invitación. aquí ah, estoy. ¿Cómo estás? Bien qué alegría verte lindo un encuentro más Hola. Qué bueno. bueno bienvenida Isabela. Hay, hay muchas muchas personas que nos están esperando ya desde la semana pasada eh, estaban ansiosos por, por esta conexión de hoy así que bueno, bueno pues, le damos bueno, la bienvenida, bienvenida. A ver, bueno, ahí estamos viendo que mandan saluditos, Elvira, Rihanna, eh, a ver quién más, Hanna, bueno, bienvenidos a todos. Sabela, ¿cómo, cómo estás tú? Hace unos, unos días que no nos vemos. Sí, sí, ya con muchas ganitas, con muchas ganitas de este, de este encuentro, ahí... De, de conectar, bueno, mucha gente que me comentó, ¿no?, del encuentro anterior que hicimos, el primero llamado, ¿no?, a las sacerdotisas, eh, bueno, también hombres, ¿no?, que se sintieron, ¿no?, se sintieron identificados, ¿no?, como que mucha gente está sintiendo ese, ese pulso, ¿no?, a volver, a recordar, ¿no?, a sacar esa sacerdotisa que llevamos dentro para este momento y, bueno, es, es magia, ¿no?, la verdad que sí. Y esto no podía faltar la claro, <ríe> nosotras. Ahí está, ahí está, aquí estamos. <ríe> Bien. Bueno, acá ya tenemos todo preparadito, tenemos el cuenquito, la esencia, el ANC, y por supuesto, bueno, mucho amor para poder eh, hacer esta conexión de sanación. Eh, yo quiero agradecer por los regalitos que van llegando, Sabela. <ríe> No, sí, la... <risa> Han llegado unos, unos regalitos muy hermosos de, bueno, de gratitud que ha, ha recibido Sabela eh, por todo este camino que, que estamos emprendiendo de las sacerdotisas solares para, bueno, para la activación de esta magia y este amor en el corazón de cada uno, ¿no? <risa> sí, de hecho, bueno, hace un ratito ¿no? que ya estaba eh, preparando ¿no? eh, el, el móvil y todo, pues... Eh, ya empezó a llenarse la sala de olor a rosas, <ríe> ya empezaba el olorcito yo me encanta, ya nos están preparando el lugar, <ríe> el uh -huh. sitio, Aquí son los que la gente vaya llegando y vayan bajando pulsaciones porque es normal, venimos ya, a ver si sé cómo funciona Instagram eh, uh -huh. y pensando en nuestras cosas del día a día y entonces es, es ir un poquito a poco, ¿no? conectando con el campo y... Sintiendo sí, ese corazón que dice Analia y, y poquito a poco <risa> vamos ahí todas y, y todos entrando en ese, en ese unísono, ¿no? Que nos va a llevar a... a... Es muy, a... muy, muy mágico. Viste, Isabela, que esta semana tenemos, bueno, un, e un eclipse, <risa> el día viernes. Eh, y todo este último tramo de lo que queda de este año... Eh, es como un tramo de mucha purificación y de mucha limpieza, ¿no? Para la preparación de, de toda esta nueva energía que vamos a, a recibir en el comienzo del 2022, ¿no? Eh, no sé cómo, cómo lo sientes tú, pero yo siento como que estamos quitando esas pequeñas cosas que, que van quedando del camino para todo eso nuevo que, que está por venir, ¿no? Toda esa nueva gestación de amor. Sí, así es. De hecho, estos días eh, el ritmo, ¿no? Como que baja, como que el cuerpo te pide bajar un poquito el ritmo y, bueno, seguramente a ver qué pasa hoy, pero sea algo suave, pero no por ello menos contundente, ¿no? Lo que estemos necesitando. Y, de hecho, la gente que, bueno, que va viniendo, me imagino que te pasará lo mismo, pues vienen un poco, pues claro, con, a veces con liberaciones que suceden, ¿no? Por, por estos eclipses. Ahora estamos en pleno corredor entre uno y el otro, ¿no? Y entonces a veces pues, nos supera, ¿no? Porque no, so, no, no podemos gestionarlo o, bueno, no entendemos muy bien qué pasa o, bueno, hay algo donde sin querer lo bloqueamos, no dejamos que se marche, ¿no? Y, bueno, ya es el momento, ¿no? Porque tenemos que, que salir, que salir esa, esa parte tan bonita que tiene que... que es el momento, ¿no? Aunque, bueno, parezca que no pasa nada, pero está pasando mucho más de lo que somos conscientes, ¿no? Porque ya hay una parte que es como esa partecita sabia nuestra en la que está dirigiendo el proceso, nosotras soltando el control. <ríe> y entonces, pues, uno mientras pues, hace, vive la vida, ¿no? Como puede, como humano. <ríe> mientras de repente un día, ¡ah! Esto es lo que estaba pasando, ¿no? Y ese, ese es el proceso un poco en el, en el que siento, ¿no? Que, que estamos un poquito, ¿no? Ese, esa transformación. Sí. Bueno, este, eh, este proceso, ¿no? Que vos decís, esa sabiduría que nos, nos llama a reconectarnos, se eh, ha presentado también mucho estos días, ¿no? Eh, ayer, justamente charlando con una amiga, con una colega, salió esto de, del despertar, de lo que implica el despertar, ¿qué es el despertar? ¿No? Y le, el mensaje que, que llegaba en esa, en esa resonancia del despertar es volver a, a conectarnos con lo, con lo olvidado, con aquello que está en nuestra esencia y que nos hemos olvidado, nos hemos desconectado de eso. Entonces, eh, ese proceso de ir de a poquito, como vos hoy bien decías, ¿no? Reconectando con, con nuestro corazón, va a ir haciendo que, que ese despertar emerja, ¿no? Y toda esa alquimia y esa magia que estuvo guardada durante tanto tiempo, realmente salgan, ¿no? A la luz. Sí, por eso, por eso yo siento que Egipto es tan importante, ¿no? Porque algunos dirán, ¿por qué Egipto? ¿no? Como parece como volver al pasado, ¿no? Pero, pero bueno, había un libro que decía la historia empieza en Egipto, o empezó en Egipto, algo así, ¿no? Era, era muy gracioso, ¿no? Y es como de todo nos acaba llevando allí, ¿no? Incluso eh, muchos otros caminos, ¿no? No solo lo típico de las sacerdotisas, los faraones, las diosas y todo eso, sino que Incluso ¿no? pues la familia sagrada también a través de Egipto podemos conectar con ellas, con esas huellas, con la hermandad de la Rosa. Eh, mucho del, del druidismo celta fue como una, también una evolución de Egipto. ¿no? Entonces de alguna manera es volver a ese origen donde todo empezó, ¿no? donde muchos hemos estado una o incluso varias vidas. ¿no? Entonces no se trata de que volvamos a hacer lo mismo, sino sería copiar la vida pero sí esa conexión ¿verdad? nos ayuda a recordar y a manifestar nuestra esencia ¿no? en este nuevo recorrido que estamos ahora... qué, qué bueno que traigas esto, Sabela, porque bueno, en el día de ayer, con toda esta información del despertar que comenzó a surgir, eh, yo les compartí a, a, a, bueno, a los chicos que están haciendo el Camino Ama, les compartí una imagen de, del árbol celta, ¿no? de la simbología que nos, eh, que nos remite a la información de, de este árbol celta, ¿no? que es volver a integrar. Volver a integrar todos nosotros pero desde una nueva frecuencia, ¿no?, desde una nueva mirada, desde una nueva conciencia eh, y poder, a través de esa integración, generar el pilar que somos eh, y nutrir, ¿no?, toda, toda la vida y todo lo que vamos haciendo en, en la Tierra a través de esa integración de amor, ¿no? Eh, me encantó que hayas traído ese tema porque justamente era lo que ayer estábamos, ¿no? Trabajando. Y, y esto del árbol, ¿sí? Que en realidad nosotros somos esas semillas estelares que estamos brotando aquí en la Tierra, ¿no? Y a través de, de ese despertar de a poquito, <ríe> los brotes comienzan a, a surgir, ¿no? ...y a expandir esa esencia que somos. ¿Mm? Sí, porque Así nos que... vamos activando ¿no? unos a otros. ¿no? Cuando uno empieza a vibrar en lo que es... Eh, pues, eh, ...nos vamos conectando cada corazón con corazón. Pero fíjate, estabas pensando al escucharte... Bueno, para alguno que se conecte hoy por primera vez... Bueno, entre otras muchas cosas... ...Pues Analia y yo estamos organizando un, un viaje a Egipto... ...para el próximo año, para marzo... ...precisamente para aquellos que sientan ese llamado... Y que el contacto, el ir físicamente, no solo en etérico, pues le, le pueda ayudar, ¿no? Y, y uno de los días, precisamente, vamos a un árbol muy especial. <ríe> y te estaba escuchando y digo, ah, todo, todo tiene, todo está conectado, ¿verdad? Lo que pasa es que Ay, era como que, sí. que en este momento lo tenía así como olvidado, ¿no? pero <ríe> Sí, bueno, también vamos, vamos a comentar eh, un poquito, ¿no?, eh, lo, que, lo que vamos a estar recorriendo allí en las tierras de Egipto, porque como bien vos decías, si bien uno desde el etérico viaja eh, hacia el lugar y conecta desde, desde el templo de corazón, eh, también el caminar físicamente en el espacio activa mucha información en nosotros, ¿no?, eh, yo recuerdo el viaje que compartimos juntas hace unos años atrás, eh, fue, fue increíble porque el hecho de pisar el territorio nos ayuda a esa conexión eh, muy pura, ¿no? Y bueno, y en el recorrido que vamos a estar realizando en Egipto, vamos a estar recorriendo las aguas del Nilo, ¿no? Las aguas de ese, de ese origen donde uno dice, ¿no? que toda esa historia surgió en el origen en Egipto. Entonces, qué bueno volver a conectar con esas aguas del origen en este despertar. Pues sí, la verdad que te voy oyendo y me voy trasladando sí. contigo, eh, pero es cierto, no porque estamos hablando claro, también de, de lugares de poder, de vórtices energéticos, de lugares que guardan muchas memorias, eh, y, y luego, por ejemplo, bueno tú y yo lo sabemos, que trabajamos con los aceites egipcios y Igual que hacen con los aceites, ¿no? ¿Por qué tiene tanta potencia un aceite egipcio a, a diferencia de otro? por todo el ritual que hay, por toda la energía de la tierra Por toda la tradición, son años y años Entonces, eso tiene una impronta, ¿no? Entonces, bueno, para aquellos que conozcan los, los aceites Pues ya lo han percibido A mí me ha pasado incluso con una sola piedra que te dan a oler, ¿no?, de Egipto, todo, o sea, con solo el olor, lo que nos puede mover, una piedra, ¿no? Eh, pues cuánto estar allí, de hecho, a veces pues el primer día creo que hay gente que ni habla, ¿no?, que... Bueno, es que, que yo me pasé en, en Inglaterra tres días llorando, la última sí. vez que fui, y, bueno, pues son procesos, ¿no?, eh, que, pero son muy sanadores, muy liberadores, y a veces nos queremos hacer miles y miles de sesiones, yo que sé, de registros, de... y basta un viaje para, por lo menos a mí, bueno y a ti sé que también, uh, se cambia, ¿no? Y, y aquí, allí somos otras totalmente, ¿no? Y sigue, sigue haciéndonos efecto, ¿no? Entonces, sí. la verdad que es, es muy... Sí, bueno, esto esto que tú dices, Sabela, ¿sí? a mí personalmente me, me ha pasado, ¿no? De, de tener muchos recuerdos, memorias pero son como pequeñas piezas eh, sueltas de un rompecabezas, ¿no? Y, y este viaje que, que hemos realizado eh, ayudó a acomodar esa información que muchas veces nos pasa, ¿no? O a través de mensajes o de sueños que recibimos información pero no alcanzamos a, a comprender de, del todo. Y cuando transitamos físicamente el espacio es como que esa información se acomoda, ¿no? Y uno logra ver eh, la completitud de toda esa información. Así es, así. Bueno, igualmente esperamos que hoy sientan mucho con, con esta maravillosa llave. <ríe> e igual que pasó el, el otro día, que quien no haya visto el vídeo pues lo puede buscar en IGTV o bueno, el canal de, de Youtube, que también hubo una conexión preciosísima, que seguro que, que les gusta. Pero bueno, además las dos tenemos una conexión muy especial con la, con la llave, <ríe> con Ankh. Sí, así es. Bueno, por eso en el día de hoy ¿sí? vamos a hacer esta conexión con, con la llave Ankh para esa apertura del corazón, para esa reconexión con nuestra esencia y para poder eh, sentir desde nuestro campo etérico, desde el amor, esa conexión con ese origen, con estas tierras ¿no? que nos remiten a estas esencias, a estos aromas y a esta nueva humanidad que, que vamos a empezar a caminar. Así que bueno, Isabela va a estar eh, dando inicio a esta sanación con el ANC, eh, así que bueno, va a ser muy, muy hermoso. Yo me imagino que habrá, bueno, muchos que, pues, que tendrán el típico colgante, pulseritas, ¿no? Eh, que es lo típico, ¿no? De llevarla, la, ¿no? El dan casi colgado, ¿no? Eh, esa conexión. Eh, y habrán visto, ¿no? Me imagino jeroglíficos muchas veces que vemos, ¿no? Como la zona esta redondita, ¿no? Que la ponen así como la naricita, como dando ese aliento de, de vida, ¿no? Era, sería como el reiki, ¿no? <risas> dando esa energía vital, que está necesitando la, la persona, ¿no? Que sería pues como la forma más tradicional. ¿no? Luego hay otros usos, ¿no? Con la con la parte de abajo, pero esos ya son como más avanzados que al principio es mejor no no meterse, ¿no? Primero es mejor ir limpiándonos, elevando energía, ¿verdad? Y después ahí ya, porque bueno, con este lado es con el que se momifica, ¿no? Entonces yeah. si no se controla muy bien, puede no hay problema. Bueno, vamos a invitar a las personas, por supuesto que están del otro lado, si tienen algo que quieran comentar, compartir, alguna pregunta que quieran hacer, algo que les interese saber acerca del viaje, de todo esto que se está generando y que vamos transitando, también lo pueden hacer ahora antes de hacer esta sanación y esta conexión. Así que bueno, todo aquello que quieran compartir, pueden ir haciéndolo por aquí. Bueno, acá dice Cecilia, los aceites son maravillosos, comenta Ceci. <risa> Bien. Bueno, sí, la verdad que sí, yo tengo aquí eh, también los aceites de cada, egipcios de cada uno de los chakras, también tengo el aceite de nardo de, de María Magdalena, con el que ungió el cuerpo de Jesús es muy hermoso, yo trabajo mucho con ese aceite de nardo, en, en las sanaciones y en las conexiones. Bueno, igual que vuelven las sacerdotisas, también vuelven entre ellas las miróforas, ¿no? las portadoras de la mirra, como era María Magdalena, ¿no? y, y ya el mes pasado se sentía mucho esa energía, como algunas a lo mejor habrán tenido ese llamado a volver a usar aceites que a lo mejor hacía tiempo que no usaban... O de repente, pues alguna vez habían empezado en hacer un curso y de repente les viene como ese interés, ¿no? Y este mes, bueno, empieza mañana, más bien, de diciembre, que ya se siente la energía, eh, creo que va a ser todavía un poquito más más intenso. Sí, Lili, te paso, te paso luego lo, los datos en, en la bio de aquí de Instagram, que está el enlace a la web, donde está la, toda la información del viaje, el programa... Y todas las cositas pero te mando la luego por privado sin problema o no la pueden pedir sí también avisarle avisarle a las personas que pueden ingresar a la web eh, que dice Sabela que está dentro de la página de Instagram y ahí está todo el, el formulario todo el formato con el itinerario para aquellos que quieran ir viéndolo eh, pueden acceder por allí mm. Eso es. y si no se aclaran, sí. lo piden el mensajito y se lo mandamos no hay problema Exacto, y se me acaba de ir el hilo de lo que iba a decir, pero ya me vendría antes de ver la pregunta. Eh... Ay. Bien. Ah, bueno, lo de diciembre, que en diciembre que seguramente se iba a notar más, ¿no? Porque dentro de ese llamado de las sacerdotisas, pues las hay, bueno, pues las, las bailarinas, las que trabajaban con la energía, yo qué sé, pues con la sexualidad sagrada, con la Inmaculada Concepción, bueno, hay muchos campos, ¿no? pero uno de ellos pues eh, tiene que ver claro eran las minóforas las que portaban la mirra entonces eh, bueno yo soy una de ellas seguro porque lo mío es pasión con, con las plantitas y los aceites de hecho recuerdo cuando estuvimos en la capilla de, de María Magdalena y de, de Jesús allí en, en Glastonbury eh, que fue muy emocionante y de hecho, precisamente tenía una imagen de ella que salía portando ¿no? ese tarrito de, de aceite en una de las imágenes que había en esa capilla. Y como no, había un jardín con rosas en honor y estaba ese laberinto ¿no? que nos porta ese código de, bueno, de, de regreso al corazón, ¿no? que seguro que hoy nos va a estar... Ayudando Nos va a estar guiando, seguro Sí, es, es hermoso y, es? y esto de los aceites Del llamado a conectar ¿no? Con esos aromas y fragancias eh, Es, es muy, muy cierto Porque en este, por ejemplo Aquí en Argentina Allí ustedes en España están en otro clima no. Pero aquí Estamos en primavera Ingresando casi al verano Entonces están floreciendo Todas las rosas <risa> todas las rosas, los jazmines, las flores, y, y llama también mucho no al armado de, de aceites, de esencias, yo estas últimas semanas estuve recolectando flores, pétalos de rosas y de jazmines <ríe> para hacer eh, aceites, eh, así que bueno, está, está mucho ese llamado. Sí, yo creo que ahora en este año, sobre todo estos últimos meses, pero en este año creo que no hay sesión en que no acabe usando, o, o bueno, taller o tallero, lo que sea, en que no acabe usando un, un aceitito, porque incluso aunque sea a distancia, la frecuencia se transmite. Si es en persona, además le añadimos esa nota olfativa, ¿no? Que nos traslada en el tiempo, que es son tan maravillosos, ¿no? Pero a nivel etérico también tienen esa parte, así que... Seguro que si ha salido el tema nos van a estar acompañando, seguro. Sí. Bueno, así va... en Egipto vamos a hacer una recorrida por, por la zona de los aceites. Sí. Así vamos a estar mucho tiempo, sí. creo sí. yo, ¿no? Bueno, si, nos, si, si no nos quedamos allí, sí. Sí. Hay, que volver, hay que volver, porque luego hay que seguir la tarea, ¿no? En, cada uno en su lugar... Eh. Pero, pero bueno, pero con calma, <risa> la verdad. No sé cómo vamos de, de tiempo, que se me acaba de, de ir el reloj para... Sí, bueno, Bien. podemos ir empezando ya, si quieres. Dale, vamos, Iniciando. A ver si, seguro que, que a alguno incluso por, le puede venir algún recuerdo, porque bueno, en estas cosas a lo mejor pues yo, Analia, pues va visualizando una cosa y la va comentando, pero a lo mejor de repente a ti te llevan a otro lugar, está bien, no pasa nada. O sea que si en algún momento te falla la conexión, puede ser porque tengas que hacer tu propio viaje, así que tranquilo, eh, uh -huh. sigue respirando, que la energía te va a llegar igual, si pasara alguna cosita así. Eh, pues mira, algún aceite, por ejemplo, el que mencionó Analía, ¿verdad? Del jazmín, que no es casualidad. <risa> a mí es uno que me gusta mucho, porque trabaja mucho el plexo solar, todo lo que es el poder personal. Y además, eh, fortalece mucho nuestro aura. Entonces ahora en estos momentos que fuera ¿no? el inconsciente colectivo, los miedos, y todas a veces aunque uno no quiera va al supermercado y parece que está sintiendo lo de todos, pues se pone ese aroma, no de, bueno de un aceite bueno, si no puede conseguir el, el de Egipto, pues por lo menos un aceite esencial de buena calidad, y se pone un poquito... Y automáticamente ya como que se expande nuestra aura, ¿no? Entonces podría ser un, un buen consejo. No sé si a ti te viene alguna otra cosita, Analía. Está, está muy bien, sí, sí. Bueno, este es este el aceite de jazmín, por ejemplo. Yo en, en mi casa tengo muchas plantas y muchas hierbas. Eh, incienso, laurel, bueno, muchas, muchas hierbas. Y el jazmín lo que hago es lo recolecto, ¿sí?, y lo, lo coloco en, una, en un recipiente opaco Y ahí coloco aceite de jojoba sí Y lo dejo macerar Para hacer un aceite casero no De, de jazmín Por lo menos 14 días Uno lo va dando vuelta y vuelta eh, Y luego de esos 14 días Ya lo puedes ungir en la piel, en las manos eh, Pasarlo por por el aura Como dice Isabela Desde la coronilla hacia abajo eh, Así que Qué lindo, sí Porque sino... Lo vas ya alquimizando desde el primer día haciendo ahí tu, tu energía, además tiene un olor tan maravilloso que incluso, bueno, a mí mi abuela de pequeña me ponía cuando recuerdo en esta habitación en la que estoy era donde dormía yo cuando era pequeña y ahora es el, el lugar de trabajo y, y tenía, me ponía siempre en la mesilla de noche eh, un, un, un vasito con, con un jazmín con, una, hojita, con jazmín, una o dos hojitas entonces ese olor, claro, para mí es bueno. Pues además lo asocio eso a la abuela, ¿no? Que esa esa sensación de, de madre que siempre está ahí, ¿no? Tan tan bonita, tan amorosa. Eh, de y madre cada uno y de mismo. casa, de hogar, ¿no? De hogar y de niñez. Totalmente. O sea que a veces luego algunos tendrán sus propias experiencias, ¿no? Con el jazmín, ¿no? Pero es una flor para mí y su aroma súper potente así que súper recomendable <ríe> la verdad que sí bueno, en la próxima conexión podríamos hablar de los aromas de la lavanda, del jazmín de las rosas <ríe> está muy bueno para hacer otro, otro vídeo y profundizando en, en toda esta rama de las sacerdotisas con respecto ¿no? a, a cómo cuidar nuestro cuerpo nuestro cuerpo emocional físico a través de estos aceites y estos aromas, ¿no? que dan mucho para, para profundizar. Sí, la verdad que sí. Bueno, ya estoy subiendo un montón de energía, me parece que ya nos están llamando. Bueno, Bella, te cedo la palabra, entonces, sabela cuando tú quieras. ¿Sí? Muchas Gracias. Pues nada, si alguno tiene su llave de la vida, su ang, que sea grande, sea chiquito cerquita, pues sí que les recomiendo que lo sostengan en sus manitos. Bueno, si lo tienen en el cuello colgado, por ejemplo, yo llevo este lápiz lazuli que, con forma de pirámide, que es una energía también muy conectada a Egipto. Eh, entonces podemos poner la manito pues, donde tengamos la llave de la vida, por ejemplo, o con nuestras manitos. Y si no tenemos no pasa nada porque seguramente... Se va, ya estoy viendo por ahí, activándose en etérico allí donde estemos necesitando. Entonces vamos a cerrar los ojitos sosteniendo esa llave para que nos ayude a conectar o simplemente intencionando, imaginando delante de ti esa llave de la vida que se ve grande y dorada y va emitiendo su luz hacia ti para que te vayas relajando, vayas haciendo unas inspiraciones profundas, dejando atrás el resto del día, y vas inhalando esa luz dorada que sale de la llave, exhalando tensión, miedos. Nervios. sentir esa energía que emana de esa gran llave dorada en tu campo energético te va haciendo vibrar y es como que todo a tu alrededor se convierte en una niebla dorada Y cuando empieza a disiparse esa niebla, te das cuenta que estás en tu Egipto sagrado. Y se encuentra delante de ti el templo de Horus, aquel templo que dedicaban como hospital. Enseguida vienen a recibirte y a prepararte para llevarte a esa sala en el que los sacerdotes van a atenderte y te recuestan en la camita, te preparan, te ungen con aceites sagrados... Nos oímos cantar para ti. Y vas sintiendo cómo te van pasando la llave por todo tu cuerpo. Lo primero que siento es liberación de aquello que estás preparado, preparada para soltar, para dejar atrás. Sobre todo... Están trabajando mucho a nivel de glándulas del sistema endocrino. Pues está ahí en una posición destacada junto a su madre Isis y te dicen que te abras a recibir que te abras a sentir toda esta energía que está entrando para ti que sientas como a medida que se va limpiando tu cuerpo va entrando más sitio, va dejando más sitio para la luz, para que crezca tu fuerza, tu poder, tu intuición, Como estamos en multidimensión, vamos a seguir ahí un ratito más cada uno en su sala, recibiendo su sanación. Pero ahí alguien está llamando para que vayamos a ver qué pasa en otra sala, para quizás hacer esa apertura del corazón, esa conexión. Y ahí ya nos va guiando Analia. Muy lentamente comenzamos a ingresar a la sala del templo. Vamos recorriendo lentamente la sala contemplando los jeroglíficos en cada uno de los muros de este templo. Y a medida que vamos avanzando. Nos recibe una sacerdotisa. Y nos acompaña. A ingresar. Al centro de la sala. Muchas mujeres sacerdotisas nos esperan. Cada una de ellas en sus manos porta las rosas del origen. Doce mujeres se encuentran en un gran círculo rodeándonos grandes sabias y sacerdotisas que a través del aroma de la rosa comienzan a cubrir el cuerpo físico y sientes la sanación en ti ingresando como pequeñas partículas de luz en tu cuerpo, limpiando el ADN, limpiando las memorias de dolor. Siente el aroma de la rosa y conecta con el corazón. Y vas sintiendo el cuerpo purificado a través de estos códigos de luz que se integran en ti. Y siente esa esencia aflorando en el corazón. Las sacerdotisas te reciben Siente el canto de celebración en este despertar del amor. Y... muy lentamente comienzas a salir de esta sala y te recibe en la siguiente sala un nuevo ser Sabela acompañará Siente como el aroma y la energía de la estancia cambian la forma en que te sientes. Te sientes más conectado, más conectada, más tú, más enraizado. Sientes una gran rosa expandiéndose en tu interior, asomando con tu auténtica fragancia, y allí hay una especie de altar donde a cada uno nos van a hacer entrega de una vieja herramienta olvidada, para muchos será recuperar su llave dorada Otros puede que sea un báculo u otra herramienta. Acudes con gran ceremonia a recuperar en etérico esa herramienta y la llevas a tu corazón. La acaricias, la sientes, vas dejando que despierte en ti el recuerdo. De qué era para ti esta llave. Puede que aparezcan hologramas de cómo la usabas. Ahora mismo, miles de códigos dorados ingresan por tu coronilla y te recorren. Así que no importa si ahora no recuerdas, no, no percibes nada, porque está entrando en forma de códigos de luz, se irá decantando para ti, en el momento perfecto, es un momento de, de mucha alegría, de mucha celebración, de reencuentro, con viejos hermanos y hermanas, Ahora mismo se está haciendo el llamado para que algunos conecten contigo también en la carne, no solo en etérico. Aquellos que reciben la llave por primera vez pueden acudir a practicar con aquellos que ya han recordado que ya saben hacerlo, aunque no sepa muy bien cómo, pero se ven utilizando la en la sala y les sale de forma natural, solo siendo uno mismo. Y unos a otros nos vamos enseñando diferentes trucos, vamos dejando que la propia llave sea un código para ti. En tu corazón y que te muestre hoy que tiene que abrirse en ti o quizás el camino para abrir eso que tu alma está pulsando. Quizás aunque pienses que no tiene sentido, imagínate que tienes esa llave en la mano y deja que tu mano se mueva libremente por tu aura, haciendo los gestos que la energía que tu ser te va indicando, dejando que el músculo recuerde su memoria con el movimiento. dirige ese globito de la llave, allí donde más sientas, enviar un poco más de energía, quizás a tu tercer ojo, para ayudarte a conectar con tu sabiduría interna. Quizás sientas abrir un poco más tu garganta, el acceso a tu verdad, solo fluye, deja que ella te hable, se comunique contigo y si ya tenías una física puedes unir las manos y fusionar esa llave que te han entregado con en tu llave física. un espacio para ti, para jugar con la llave, estando sostenido. No sé si Analía siente alguna cosita más o quizás ya traernos de vuelta. Poquito a poco vas a ir integrando esta energía en tu corazón. Los movimientos naturales de la llave que fueron poco a poco deslizándose por tu cuerpo, por tu garganta, por tu campo, lentamente se registran en el corazón y recuerdas estos movimientos y esta conexión vas a inhalar recibiendo e integrando toda esta energía en tus cuerpos y poco a poco vas a ir regresando nuevamente recorriendo el sendero que te trajo hasta aquí pasando por cada una de las alas sintiendo los códigos de sanación los aromas sintiendo el inmenso amor en el corazón y poco a poco vuelves a ti a conectar con tu cuerpo físico, plasmando la energía en cada parte de ti. Poquito a poco comienzas a mover tus pies, tu cuerpo, tus manos sintiendo la energía inhalas, exhalas y sientes tu cuerpo físico Abrimos lentamente los ojos. Estamos nuevamente presentes. Gracias. Bueno, ahí mientras van abriendo los ojitos, voy enseñando el, el nudo de Isis, Is. que es otra especie de llave que está. <ríe> que usamos para ayudar a volver de estos momentos, ¿verdad? Que no es fácil y nos conecta a la Tierra, y nos envuelve en esa energía de Isis, ¿no? De esa madre, de ese hogar, en ese regreso tan bonito al, al corazón. Bueno, a mí me costó un poquito al principio, se me cayó el móvil. Por ahí estaban las resistencias y los miedos a abrir, ¿no? Pero bueno, nos han llevado Despacito, con, con mucho amor, suavemente. Ha sido mucha parte muy sutil eh, para que cada uno ¿verdad? vaya descubriendo. Ha, ha sido bien, muy muy hermoso. Yo lo he sentido muy hermoso y aquí estoy viendo que los comentarios también están siendo muy bonitos. Adriana, sí, que compartió también que hermoso. Gracias, Adri Romano, una preciosa sanación, me fui allí. Sil Silvia, muchas gracias. Bueno. Yo ahora me quedé un poco torcida, pero ya no quise to tocar más el, la pantalla. Y y pero tú lo no avisaste, Isabela, tú nos avisaste que por ahí en la conexión... No Sí. es que se movió mucha energía. Hicimos una limpieza, no, una sanación y conectamos con, con códigos importantes. Entonces, bueno, hubo movimiento energético. Pero bueno, este final Muy tan bien. bonito que, que nos envolvían, bueno, sigue envolviendo esta energía tan tan linda. Ahí en ese momento, ¿no? Que, que nos ibas trayendo de vuelta y me permití también disfrutar yo. Y era como recibir todo de, de golpe. Bueno, lo demás también lo fui recibiendo, ¿no? Pero más como a nivel personal. Y entonces ahí me decían que sería bueno volver a repetir no cada uno el viaje de hoy, como queda grabado, eh, como para ojo, un par de veces más, como para terminar de ir limpiando, porque así como, bueno, como que el, sí, activaciones y cosas se recibieron pero como que hay como una invitación, como empezar a soñar ¿no? a, a esto que queremos crear. Y, y por ahí puede ser que en uno de esos, de esos viajes que hagamos en etérico a, a ese templo, pues jugando con la llave empecemos a, a ver algo de esa magia, ¿no? como, como si fuera la varita. <risa> Sí, así es. Bueno, es, esto, volver a, a conectar ¿no? con este video nos va a permitir eso, ¿no? Ir aperturando cada vez más eh, esa conexión, ¿no? <ríe> muy bello. Bueno, estaría muy lindo. Yo voy a invitar a, la, a las personas que estuvieron hoy presentes en el día de hoy que luego, si, si sienten, pueden compartir debajo del video sus experiencias lo que sintieron a nivel físico, a nivel etérico, eh, porque luego de esta conexión uno continúa ¿no? eh, con este movimiento de energía. Entonces puede pasar que a la noche recibamos información, códigos o cosas que, que nos sirvan en nuestro camino. Así que todos los que deseen pueden compartir abajo del video sus comentarios y por supuesto compartirle la conexión de hoy a otras personas para que también tengan la posibilidad de, de conectar con esta sanación. Claro, maravilloso. Y <ríe> sí, porque además, bueno, ahora están ahí como replegando ¿no? la energía en el cuerpo poquito a poco, y eh, seguramente pues después, cuando termine el, el live, bueno, sería bueno que no se pongan a ver WhatsApp rápidamente, ¿verdad? que se den un ratito, que beban mucha agua. Bueno, aquí en Europa es más fácil porque ya es la hora ya casi de ponerse en el sofá, de quedarte un ratito para ti, pero bueno, si es posible, cinco minutitos. Si no se puede ahora, pues luego cuando uno llegue a casa, ¿no? ¿Verdad? Darse ese ratito en silencio para terminar de integrar y, y bueno, y a ver luego qué sueños o recuerdos van aflorando, señales, cositas, ya nos compartirán. Bien. Bueno, y también... Pueden, eh, por supuesto, eh, si quieren alguna temática, algo que trabajemos en la próxima conexión, también nos pueden hacer sugerencias. <ríe> eh, sí. Yo siento que esto de los, de los aromas eh, es importante que conectemos en, en otra siguiente, en otro sí. live. <ríe> ¿No? Ese está anotadísimo <ríe> Pero sí, por supuesto, no tengo, no tengo alguna idea de algo que les gustaría que hablásemos o conectásemos estupendo claro que sí <risa> ¿No? y de todos modos lo, lo subiremos a, a YouTube eh, porque luego a veces para volver a verlos más cómodo no con eso de rebobinar no <risa> y, sí. y entonces, sí, sí. después problema. lo subimos sí. a YouTube también <risa> bueno yo quiero agradecer muchísimo a todos los que estuvieron acompañándonos porque sabemos que cuantos cuanto más somos en la conexión, es mucho más la, el movimiento energético. Cuando estamos trabajando con el amor y con el corazón, eh, al haber tanta gente se genera un campo muy amplificado de amor. Entonces, bueno, gratitud infinita a todos los que nos estuvieron acompañando y bueno, aquí, aquí estamos. <ríe> Por ejemplo, veo que Mónica entró ahora en un ratito, el vídeo va a quedar ¿no? en el camino de sacerdotisa, lo puedes luego volver a ver entero y así ver la conexión que fue muy bonita, te pones ahí los cascos y a disfrutar. Y ya luego nos cuentas. <risa> claro, porque bueno, si fue al final, oh, pues, pues no pudo antes, pero se ve que lo tiene que ver, entonces <risa> luego se sí. rebobina y ya. Y si no lo encuentras, <risa> te lo encuentras y se lo mando, no hay problema. <risa> que directo, pero luego no sabemos bien cómo encontrarlo, no hay, no hay ningún problema. Bueno, muchas gracias Analia por este... Bueno. Encuentro. Eh, Isabela, gracias gracias a ti, infinita gratitud, y bueno, yo disfruto mucho estos encuentros, así que prontito nuevamente vamos a estar conectando, haciendo magia, alquimia. Y atentos, y quien no siga el canal de Camino de Sacerdotisas, que le dé a seguir porque pronto haremos... Otro encuentro, eh, ahora ahí nos ella y yo para, para hacerlo, seguramente la semana que viene o la siguiente, haremos algún, alguna otra cosita, así que atentos bueno, a las cosas que vamos subiendo eh, y bueno, si no encuentran lo, de, lo del viaje también nos piden la información que la enviamos y bueno, estaremos encantados de, de escuchar los comentarios. Ah, gracias Lili, sí, muy, muy fuerte, sí. En poco tiempo me tiro mucho, dijeron, hace falta, punto, sí. paquete. Bueno, ya veo que después en los comentarios muchos están percibiendo aromas o, ¿no? o conexiones muy, muy hermosas. Bueno, Sabela, gracias, gracias, gracias. Y nos vemos prontito, ¿sí? Gracias a todos los que estuvieron del otro lado. Bueno, abrazos.